Estaba en una terapia muy fuerte. Duele, hermano. Una terapia muy, muy fuerte. Recuerdo que alguien me dijo: Si pensar bien, la carrera es una Y sin birche, claro que sí. Eran cinco veces. Lloraba de dolor, hermano, como no tiene idea. Sin no pensar, la es a la tercera me estaba rindiendo. Pero cuando llegué y le dije al Señor, Señor, voy a aguantar esto. ¿Sabes por qué, Señor? Porque quiero cantar, Dios. Que un viro hermano, un micrófono en mis manos y le decía al Señor, Señor, solo quiero cantar. Si voy a aguantar, Dios, si no tuviera algo que hacer, Señor, me quedo esperando mucho tiempo. Pero voy a aguantar Dios, porque quiero volver a cantar lo más pronto que se pueda. Y cuando que no que hermano, de ese dolor, sino que el Espíritu Santo, yo vi que Jacobo, ya tengo que Para que que esta palabra, ojalá que tan ubique. el en hasta la mitad del cuerpo, el pastor de, de, de Banquia, que en paz descanse, de repente nos está viendo su familia, que Dios les dé fuerzas, y se fue el en un derrame y que iban a chipar, pero su hija dios, chipar, cachabu sultán, chipar, astavral, chipar, cachkunal, vanima, un caja que me caxbam y hasta peor que me gna chimabi que esta palabra sultan solo choch cobre que choch sultan que arrique que alach la tristeza porque animar sultan que arrique que analach el que era de hombre y maritín que escuchen por eso que me caxbam alguien dice gloria a Dios chitana chitana. Y suyar a Dios esta palabra y Jacobo. mis pensamientos acerca de vosotros son pensamientos de paz. Krakt sembra castemal. Pero my abil en el nombre de Jesús. Chuezahla Kashlawanima. De repente te están haciendo la vida imposible. No le dejes lugar, mamita. A veces el que nos hace la vida imposible no es el que sufre, somos nosotros los que sufrimos. A veces no es fácil y yo te entiendo. Dios te va a ayudar. Espera la voluntad de Dios. Espera. esta noche de cabig para Guanima es que en riteche, hombre, casco un arriba animal, la tzirquichue, casco van golpearla, Guanima, y a veces 14 latigel, conmigo el Espíritu Santo, chaves de noche, que ya vire a chupar, que ya radiose a veces de que ya vire a chupar, que muy que a veces ya cari de chimas, chenque en bronce, tojaba la cándala, maizoc. Que aquí es que te lo a te que te lo que espíritu te que lo que yo estoy invitando a Loida, por favor, a concentrar que esté mal y a pensar los de Dios. la que va a gloria a Dios. Un poquito más suerte diga gloria a Dios. Más más gloria a Dios. Sí, aleluya. Sí, Señor, yo soy sano. Sí, Señor, yo soy libre. Sí, Señor, yo salgo diferente. Se va el problema de mi casa. Se va toda angustia de mi vida. Se va esa tristeza de mi vida y viene la gloria de Dios, viene la gloria de Dios. Oh. oh, oh. Eso es un poquito más. si al quiero presencia de Dios y canana el libre de este lugar, canana el libre. Hay liberación en los corazones, hay liberación en los pensamientos, hay liberación en los corazones. No te vas a regresar igual de tu casa. Katselekh tu mikh shagnam Espíritu Santo, zhenkman tocar la Osrawe, Osrawe, Osrawe trinka We need more than one night. <laughs> I swear, I swear, I swear, I swear, I swear, I swear, I pero te que Chauchanim, hay que la Chi, Chetro la Chi, la Chi, Chetro la Chi, a la y Chetro la Chi, Chetro Dios la Chi, Chetro Chi, la la Junto lo con mis ojos espirituales, casi la liso que atcobre al que se haya ganado más rich problema. Iré presto a hablar y so. Y que atcobre al hermano que atcobre al. Chabla la chakcha, del Espíritu Santo, chabé, porque si no, que con la gana que le enchabé. Chabla, yo chabla, chabla, porque yo quiero llenar tu corazón. Más o Thank you It's a avión of Yes, it's a Regresar sin un abrazo Dios Ojos, levante el aplauso. El Señor te está sanando. El Señor te está sanando en tu casa, en tu apartamento. Ahí donde estás, el Señor te está abrazando. Ahí donde estás. Oh.